Todos. Nice to see you all. Verlo, un lindo nice verlo a todos. Gathered, Estamos aquí in, uh, en México. You know La we forma en que hacemos las cosas, a cosas a es ponemos una encuesta de las emociones y los problemas y las cosas que like tú más Quieres que nosotros hablemos a través de las enseñanzas y a, a través del uso de las películas para really so ayudar a really experimentar esto en tu corazón y que tengas una experiencia and profunda. Y cada semana miramos la encuesta y luego... Tenemos una lista de sugerencias, oramos acerca de sugerencias, y algunos de ustedes saben que estuvimos teniendo una seguidilla de películas de Jesús por un par de semanas, entonces es muy interesante ver cómo eso también se adentra a en, en toda so, esta, esta week, elección. Entonces esta, esta semana English en nuestra encuesta en inglés el tema principal que ganó fue, fue deshacer el hacedor. Y, y el segundo lugar para, para la encuesta en inglés fue, fue la utilidad de la comunicación directa. directa. Muy, segu segu muy seguida. Y en la encuesta had, en español teníamos, one, como número uno, ver más allá de la creencia del sacrificio. And two, y número dos, también la utilidad de la comunicación so directa. Entonces oramos for. acerca de eso. Y luego theme, con el tema de Jesus Jesús y el sabor de having, Jesús que estuvimos teniendo, teniendo, pensamos que eso, eso, eso también se iba a considerar. Entonces hoy, o donde sea que tú estés, In the day, We have a, tenemos a una película that will really, really que va a realmente hablar sobre estos temas, deep, porque son themes. temas profundos y universales. Vamos a mostrar a movie una tonight película called two que two se llama cooks. Los dos papas. And this movie y esta película es fascinante porque the ahí también se adentra el tema de Jesús de nuevo. Again, week Hermana tras semana tras semana. Esta vez no es necesariamente Jesus, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús caminó en la tierra, sino is, uh, que es una película que es más contemporánea, the pero el tema de Jesús todavía siendo muy fuerte en esta película porque, the, the porque los dos papas, are, esta película cubre Pope la transición de Benedict Papa Benedicto a Papa Francisco. You know, it aún de ustedes saben kind of a que a fue una Pope vuelta Benedict muy sorprendente cuando to el Papa Benedicto decidió renunciar and to y to dejar, cease his role dejar su rol uh, de ser el Papa. No había muchos precedentes y fue and muy so sorprendente. Y nos ofrece look una mirada fascinante a estos temas a través Of eh, del líder de la Iglesia Romana Católica y la transición de un Papa al otro Papa. Hay definitivamente hay a, a en esta película acerca, acerca de la utilidad de la comunicación directa. Cuando tú estás acostumbrado a ser una organización so que tiene tantos so departamentos, tiene uh, hay, hay, hay cardenales, hay, hay obispos, hay obispos, obispos hay sacerdotes, hay monjes, monjas, hay toda la organización del Vaticano, está toda la organización de la Iglesia Católica, a, a través de todo el mundo. Y, y es bastante fácil the adentrarse the mind, en la mente privada, los pensamientos privados, estas tácticas del ego en términos de organización religiosa y la institución It's, religiosa. El ego encuentra una into forma into de adentrarse en las relaciones humanas. Está en, en la, la psique. Cuando estás thinking, pensando y empiezas a pensar, pensar en términos de personas, o cómo las personas van a reaccionar, o tratar de ganar la aprobación de ciertas personas, tratar de no disgustar a ciertas personas con tus decisiones. Es por eso que nuestra comunidad utiliza las dos guías, no tener pensamientos privados y no a las personas, porque el la fortaleza del ego está en aferrarse a los pensamientos privados para mantener secretos y mantener las cosas en secreto para evitar la comunicación abierta y directa. Así es como el ego se perpetúa a sí mismo. Así es como el ego permanece que tu, hace que tu mente siga permaneciendo dormida y soñando. A perpetuar los secretos, la privacidad mantenerte inconsciente protegiendo uh, pensamientos exposing. sin exponerlos uh, yo estaba eh, the escuchando el otro día Christian a una inspiración cristiana y estaba hablando Jesus. acerca de Jesús Arms los brazos bien abiertos open, el corazón expuesto wow, y yo pensé wow eso es un símbolo hermoso de Jesús los brazos abiertos y corazón expuesto los brazos abiertos es la bienvenida vuelve hacia la luz Vuelve hacia tu ser verdadero como el Cristo. Regresa a tu comunicación directa y verdadera, el corazón expuesto. No te aferres a tus creencias inconscientes, no te aferres a tus secretos escondidos. No sigues jugando este juego del escondite, lo, cual, lo que se trata todo el mundo. Es un juego cósmico del escondite, tratando de esconder la luz que tú eres y tratar de buscar ídolos que son proyectados como imágenes en el mundo para convertirse eh, identificado con imágenes de ídolos, de ídolos excepto, en vez de la presencia de Cristo que eres. Cuando vi el tema principal en la encuesta en inglés, Deshacer el Hacedor, este es definitivamente una gran lección para los dos papas, porque esa es la lección de la condición humana. Todos los que creen que son seres humanos separados y que el Hijo de Dios no es el Cristo, un espíritu, sino que está separado en billones de personas diferentes y personalidades, y todas parecen estar separadas los unos de los otros, esa es una percepción fragmentada. Eso es de lo que se trata, esta fragmentación del ego. Y en esta película se les da muchas, muchas oportunidades para aprender a encontrar la utilidad de la comunicación directa. Y también tienen que enfocarse en la oración. No hay forma que solo a través de las conversiones humanas e interacciones humanas que usted se pueda resolver los problemas que el ego presenta. Si tú todavía estás eh, teniendo posturas, si todavía tienes diferencias de creencias y en este caso los dos papas, el, el Cardinal Francisco de Argentina tiene una orientación muy diferente y creencias teológicas él es más progresivo está más liberal tiene una mentalidad más abierta y el Papa Benedicto quien se convirtió al Papa y viene de Alemania es más estoico muy conservativo muy protegido muy resguardado entonces estábamos hablando acerca de la transición aquí, en lo que parece ser la iglesia católica, pero todo vuelve hacia nuestra mente, ellos solo nos van a dar una ventana hacia la transformación que nosotros estamos atravesando, porque nosotros tenemos que atravesar un sistema de creencias del ego, de ser, de ser proteccionista y tener posturas de diferentes cuestiones, y estar arraigados en, con ciertas creencias, tomando lados, comparar, contrastar todas las cosas del ego que tienen que ser transcendidas o completamente desechas. Esto se nos va a mostrar en esta película y luego en, por encima en la encuesta en español ver más allá de la creencia en el sacrificio no sé si hay una mejor película que puedes tener que una película que muestra dos papas en el sistema católico para trascender el sacrificio esto tiene que ser el mejor camino que tenemos para ver eso porque es sistemático es creencias de sacrificio institucionalizadas que estuvieron eh, sucediendo el ego es la creencia en el sacrificio pero parece haber pasado a través de muchas generaciones. Entonces siento que en esta película, de nuevo, Jesús está aquí con nosotros y va a utilizar la película de sus seguidores. Si sí. tú, tú haces una encuesta a la población del mundo, hay aproximadamente dos... 2.3 billones de personas que se identifican como ser cristianos y de esos 2.3 billones de personas que se identifican como cristianos, 1.3 billones son identificados como ser romanos católicos. Entonces, este es el bloque de seguidores cristianos más grandes. Y nos ofrece una gran exposición, esta película, para ir hacia nuestra propia mente y ver a nuestras propias creencias de sacrificio. Quizás no conscientemente decimos, oh, no creo todas esas enseñanzas de sacrificio de la Iglesia Romana Católica, pero Jesús dice, si tú te identificas con ser una persona en este mundo, tú sí crees en el sacrificio. Tú quizá no lo creas en esto conscientemente, pero sí crees en ello. Él tiene sus leyes del caos y básicamente dice cuáles son las leyes del caos en el texto. Y dice que quizás no pienses que tú crees en ellas, pero si tú sientes la tierra debajo de tus pies, hermano, tú sí crees en estas leyes del caos <risa> a medida que avanzas, ¿qué? uno, dos y por supuesto su primera ley del caos no sé si ustedes recuerdan, pero la primera ley es la verdad es diferente para cada persona yo pensé mm, sí, esa es una creencia de la nueva era todos tienen la verdad dentro de ellos y la verdad, tu verdad y mi verdad <risa> bueno, habla tu verdad, Jesús dice no eso es una ley del caos eso no te va a llegar al reino de los cielos no hay 7 billones de personas de versiones de verdad solo hay una verdad y esa verdad se alcanza a través del perdón y eso es dejar ir todos los conceptos y creencias que sostienes y definitivamente sacrificio es una de ellas de estas creencias puedo adentrarme en más detalle a través de la película también esta creencia en mentes privadas y pensamientos privados. Eso es definitivamente una creencia central del ego que algunos de ustedes quizás recuerdan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de Miguel Ruiz y los cuatro cuerdos? Ok. <risa> uno de los cuatro acuerdos es no te tomes nada de forma personal ahí lo ves, Miguel Ruiz no te tomes nada personalmente y eso encaja con nuestro tema número uno de nuestra encuesta en inglés de ser el hacedor porque el hacedor es la persona entonces puedes ver a medida que ves esta película que estos dos hombres el cardenal que viene al Vaticano desde Argentina y el Papa Benedicto, quien es el Papa, que se encuentra en el Vaticano. Ambos creen en oración. Ambos son seguidores de Jesús. Ambos creen que necesitan adentrarse en una forma y sintonizar con la guía y van a hablar de cerca de estas cosas, pero su experiencia de la oración y la guía varía. El Papa en la tradición católica romana hay muchas creencias. Y ellos tienen que sostener las enseñanzas principales de la fe católica romana. Pero antes de venir aquí, entré en Google y estaba buscando a acerca de todas las cosas acerca del sistema católico y decía que eh, los papas son infalibles, queriendo decir que los papas, en cuanto a las ideas espirituales, se supone que son infalibles, en otras palabras, se dice que es, en ciertas condiciones y sintonizados a la guía, ellos no cometen errores, son infalibles ahora sabemos por el curso de milagros que eso requiere de mucho entrenamiento mental ser infalible <ríe> tienes no puedes ser un crea en tu religión podría ser lindo esto P alguien puede decir oh, está bien tú eres el líder de nuestro grupo de 1.3 billones de personas y en términos de ciertas condiciones morales y espirituales temas espirituales nosotros confiamos que tú no vas a cometer un error cuando tú estás siguiendo la guía, vas a ver cuando estas dos personas se unen, simplemente son dos hombres mayores <risa> tratando de seguir a Jesús y lo mejor que pueden, uno es el papa y el otro es puesto en una posición en donde se le dice tú tienes que reemplazarme como el papa siguiente y él dice no hay forma, no hay forma, no puedo hacerlo no, oh sí, sí, sí puedes hacerlo y lo harás entonces vas a ver dos hombres mayores que se juntan y uno de ellos se supone que no puede cometer un error en términos de recibir guía en cuanto a es temas espirituales, y eso es mucha presión. Imagínate si tú fueses el papa o, o la papa mujer. Si tú estuvieses allí y tú estuvieses en una posición en donde 1,3 billones de personas creen que no puedes equivocarte en términos de escuchar a la guía, eso es mucha presión, es mucha presión. Y y lo que me gusta acerca de esto es que yo voy a decir que esta es otra película de Jesús porque es una película de Jesús? si esto está sucediendo dos mil años más tarde que Jesús porque estos dos hombres están tratando de seguir a Jesús están tratando de vivir las enseñanzas de Jesús hay muchos ojos que los están mirando es 2.6 eh, miradas que están en estos dos hombres. Hay muchos ojos mirando. Ahora acerca de deshacer la necesidad de aprobación y complacer a las personas. Esas son muchas personas, son muchos ojos mirándote, siguiendo todo tu todos tus movimientos, escuchando todas tus palabras. Y eso es lo que hace esto fascinante, porque nos muestra, incluso en los extremos de lo que vamos a llamar liderazgo religioso, todavía seguimos teniendo las mismas cuestiones básicas del perdón con las cuales se tiene que lidiar. Estos dos hombres no tienen una alineación fuerte en términos de su, su teología. Ambos sí creen en Jesús y sí... Ambos creen en el poder de la oración, creen en seguir a Jesús y tratar de seguir lo, lo mejor que pueden, pero luego sus diferencias teológicas se adentran y hay muchas, Hay tienen diferentes orientaciones acerca de cómo ven el mundo. Francisco, el Papa que se va a convertir en Papa desde Argentina, es un hombre muy simple y él tiene sus propias cuestiones y demonios que él fue atravesando y ha enfrentado en su trabajo en la diésis en Argentina. Y entonces hay un poco de falta de valía que tiene, porque él ha enfrentado muy eh, situaciones muy extremas envolviendo el gobierno y las cosas que él tuvo que decir y hacer con amigos Incluso un amigo que parecieron que tuvieron que partir caminos, tuvo todos estos problemas. Entonces tiene problemas de falta de valía debajo en términos de tomar una posición de liderazgo. Y creo que ambos eh, saben que incluso en esta posición de liderazgo, um, tienen sus propias cosas en su psyche que están tratando de organizar o descifrar. Y hablamos de esto en la comunidad, que el liderazgo es un símbolo que el espíritu puede utilizar para fortalecer tu habilidad de escuchar con el Espíritu Santo. Porque no hay forma que tú puedas liderar si tú usas tu experiencia pasada, si tú usas lo que has aprendido del ego. Va a ir de forma desastrosa como vas a ver en este mundo. Todo parece de forma muy desastrosa. Cuando las personas son puestas en liderazgo, no voy a decir ningún nombre, pero las personas se ponen en liderazgo y no son competentes y no parecen estar inspirados, no parecen estar sintonizados a su intuición. Y pueden parecer decir y hacer cosas que están basadas en el ego, en el orgullo, en la arrogancia, en la competencia, en la superioridad, en todas estas estos pensamientos y creencias egoicas que sabemos son parte del intento del ego de mantenerse a sí mismo y mantener a la mente soñando y durmiendo y prevenir que no se despierte. Entonces estoy muy entusiasmado que tenemos esta película porque pienso, sé que un número de ustedes han preguntado preguntas acerca de acerca de sus relaciones. Podrían decir, wow, practicar este curso de mis relaciones, wow, eso es intenso. Y luego algunos de ustedes han estado involucrados en comunidades espirituales. Tenemos muchas personas que viven en co-living o convivencia y están tomando sus primeros pasos y están viviendo en comunidad y están lidiando con los pensamientos y creencias del ego que están surgiendo en sus interacciones diarias con sus hermanos y hermanas. Y qué mejor forma que ganar grande comprensión acerca de lo que es verdaderamente útil, que es ver a dos hombres que están bajo la lupa, están bajo la lupa, y nosotros podemos mirarlos a ellos y lo que ellos tienen que atravesar, y nosotros podemos aprender de sus experiencias y practicar el perdón de una forma más profunda y es por eso que considero esta otra película de Jesús porque estos son seguidores de Jesús tratando de ser lo mejor que pueden bajo circunstancias bastante extremas si tú estás tratando de seguir a Jesús lo mejor que puedes y luego todo de repente el ego inyecta una gran dosis de fama ¿Nuestros papas son famosos? o oh, si sí lo son son muy famosos las personas los miran y los escuchan y los siguen. Siguen sus enseñanzas y sus instrucciones. ¿Hay dinero involucrado? Oh, hay mucha riqueza que está siendo inyectada aquí. Tú quizás piensas que tienes, lo tienes que lidiar con lo suficiente, con el ego en el día a día, pero si inyectas mucha fama y mucha riqueza, y mucha, los medios, mucho, mucho cubrimiento de medios, y inyectas una gran organización en donde hay mucha eh, dirección y manejar a las personas, e inyectas control, ahí realmente puedes ver al ego exponerse, ahí puedes ver los extremos del ego, porque a esas cosas, el poder, el control, la fama, el dinero, esas son cosas que el ego utiliza como parte de su engaño y corrupción para tratar de bloquear el recuerdo de Dios. Y nuestras enseñanzas y las enseñanzas de curso son conectarse con el Espíritu Santo para que puedas alinear tu mente con el Espíritu Santo, puedes seguir Jesús y el Espíritu Santo de la forma más verdadera y simple y empezar a liberar tu mente del ego. Tanto que a medida que avanzas en tu mente y en tu entrenamiento mental, llega un punto en el que el ego va a decir, el ego está defendiendo en contra de este despertar y Jesús está diciendo, no respires vida a un ego que está fallando entonces a medida que tú empiezas a sacar la atención del ego vas a llegar a un punto en el que Jesús dice sí, sí, se está muriendo está desvaneciéndose pero no, no eh, invest, inviertas en él no le des respiración al ego no le decía no alimentarlo. Y creo que podemos aprender un montón acerca de ver esta película de hoy, cómo estos dos hombres tienen que lidiar con ello. Requiere de mucha voluntad comunicar de una forma muy directa. Puedes ver que incluso cuando ellos se juntan es como una danza, como cuando las personas se unen en una cita las citas, el ritual de las citas es como una danza, la primera cita es una danza y luego si tienes una segunda cita esa es otra danza y todo el ritual es como una danza y estos dos hombres uniéndose de diferentes continentes y estar en el mismo espacio es fascinante. Ellos están como si estuviesen en su primera cita. Puedes ver, no va a haber mucha comunicación directa. Hay todo tipo de juegos y maniobras. Eso es lo que sucede en las citas también. Hay todo tipo de juegos y maniobras. Y luego eventualmente, si hay algo importante o hay una crisis, o hay algo que realmente que tiene que suceder, luego se van a llamar a más y más comunicación directa, porque ahí es como llegas a la armonía, ahí es como tienes paz mental, ahí es como tienes un sentido de calma y tranquilidad, va a tener que venir todo a través acerca de la comunicación directa, pero van a comenzar con la danza y también eso es lo que es fascinante. Cuando tú miras la danza de estos dos hombres, piensas, wow, Jesús es tan paciente. <risa> Él está ahí mirando a estos dos hombres mayores, y posicionando y haciendo maniobras. Y dice, sí, sí, bueno, estar en la misma casa ahora, eso es bueno. Quizás tengan un vaso de vino, aúnanse, entren en el mismo cuarto, eso es bueno, eso es bueno. Pero requiere mucho para que empiecen a, a tener comunicación abierta y directa esto no es algo pequeño para ninguno de nosotros entonces podemos aprender un montón así que siéntense y disfruten de la película y yo me voy a adentrar de tiempo a tiempo en escenas muy jugosas con un comentario y como usual creo que vamos a tener una película que nos va a iluminar otra película de Jesús así que disfrútenla